Es como yo es. He... Muchos lo vean diferente Orgulloso de ser campesino Soy humilde, no he sido corriente No es más rico el que tiene dinero Sino aquel que valora a su gente Ay, Y otras cosas cambiarían Llegaría la tecnología Pero si volviera a tener otra vida Yo quisiera nacer donde eres Con la tecnología se hizo caro lo barato. Cambié estufa por hornilla, troca por cuajo de silla y por luz el aparato. Diferente hoy se mira mi rancho, ya son calles donde eran caminos. Toca vivir otra vida y yo quisiera...